¡Bloom! En 2013, Chicago hizo la promesa de crear ciudades inteligentes con CTOS, un sistema operativo urbano que fusiona datos, vigilancia, seguridad y programas de transporte. Con unos pocos cientos de líneas de código, los hackers piratearon los servidores centrales y paralizaron la red. El ataque iba a ser devastador para el desarrollo de ciudades inteligentes. Se equivocaban. CTOS 2.0, coordinado desde el corazón de Silicon Valley, se ha implementado por todo Estados Unidos para abrir paso a la Internet de las cosas. Ahora millones de dispositivos conectados sirven como puntos de recogida, mapeado y grabación de nuestras rutinas diarias, creando un sistema más seguro e invasivo. Pero ¿quién más se escucha? El gran hermano ya no trabaja solo. Miles de hermanitos vigilan y registran todos vuestros movimientos para crear perfiles personales que pueden comprarse, venderse o robarse en cuestión de segundos. Los juguetes estudian a vuestros hijos e informan a los mercados sobre sus hábitos. Los electrodomésticos, consolas y sistemas de seguridad de la casa son ventanas a vuestra vida privada. Cualquiera puede tomar el control de vuestros vehículos y de vuestros teléfonos móviles desde lejos. Tal vez penséis que sois inmunes o subestiméis los riesgos, pero vuestra sombra digital ya está comprometida. Las compañías de seguros monitorizan vuestras costumbres para limitaros o negaros la cobertura. Los seguros médicos determinan si conviene trataros el cáncer. Los resultados de las búsquedas se ven sesgados para influir en vuestro ánimo y voto, creando revueltas sociales a gran escala. Ahora valéis menos que los datos que generáis. Esta es la nueva realidad. La opción ya no es ocultarse. Con el aumento de las amenazas a la libertad personal, muchos activistas, filtradores y hackers se han colocado en primera línea para vigilar a la clase dirigente. ¿Pero son también amenazas? ¿O se han convertido en la última línea de defensa de la libertad? Última línea de defensa de la libertad.